Bueno, este vídeo de Parasite me está dando muchos problemas, que si stop motion, que si croma, es muy difícil. Y encima quería hacer una... Um, voltear, ir por la calle con... Bueno, grabándome mi mano izquierda y hacerla pasar por la derecha, pero al grabar con el Photoshop, voltear la imagen me ha salido una cosa muy rara. Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo voltear una imagen Pero esto es para hacer un vídeo, que estoy haciendo un vídeo de Parasite Y voltearemos la imagen así A ver, que no encuentro el menú, así voltear la imagen ¡Eh! ¿Tiene uña. ¿Cómo puede tener uñas si era la palma? Era mi palma, de mi mano y ahora tiene uñas What the fuck? ¿Qué co...? No, no, no me digas que eso es real, no puede ser No, no puede hacerlo Quería enseñaros el tutorial para hacer voltear la imagen también Y al grabarlo es cuando me ha salido la cosa rara Y no sé, quizás en, en vídeo no pase Pero yo creo que es posible que si haces la derecha y la giras al revés sal... No, si grabas la mano izquierda y la giras al revés saldría parecida a la derecha Pero no, me ha salido con uñas, no sé Estoy muy raro Así que, bueno cuando acabe el vídeo de Parasite lo subiré, pero es, es difícil hacerlo. Sobre todo si me case, salen cosas raras que no te esperas. ¿Quieres enterarte de las novedades de este canal? Pues entra en nuestro Tumblr y descubre cosas maravillosas. Los vídeos del making of antes que nadie. Bueno, de hecho solo están en Tumblr. Ahora. También puedes descubrir qué vídeos estamos preparando, porque en nuestros posts explicamos noticias de los vídeos que hacemos. Y podemos encontrar cosas interesantes. Y esta voz parece de Dallas Review. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dallas Re! ¡Trasado! ¡Eh! ¡Pasado! Rala ¡Dallas! ¡Revive!